te lastiman, y actúan como si tú los hubieras lastimado. Y al final, uno es culpable del daño que se deja hacer, es por eso que debes elegir muy bien a la pareja con la que decidiste estar, pues es el vivo reflejo de amor propio que tú te tienes. Es muy sencillo achacar dolor por parte de la otra persona, pero es muy difícil admitir que ese dolor que experimentamos, es en parte responsabilidad nuestra y de cómo nosotros nos respetemos, nos querremos. Porque si esperas un mensaje, y esa persona no te responde, ese también ya es un mensaje, esa también es una respuesta. Es muy sencillo hacerse daño esperando a que la otra persona cambie para nosotros beneficiarnos, pero necesitamos comprender que la otra persona no cambiará para hacernos felices, esta cambiará para hacerse feliz ella misma. Y por más que prometa que cambiará, que te tratará mejor, son justamente los años y las pobres promesas a medio cumplir, lo que te dirán, si realmente te aman, o simplemente lo pretenden. Y es que el amor no es motivo para aceptar faltas de respeto, ausencias descaradas y tratos malos, y es que te tratarán como tú te trates. Así que si te molesta la forma en como la otra persona es contigo, Primero pregúntate cómo eres tú contigo mismo, contigo misma, el mero hecho de estar parado en una relación por años, donde no se te quiere, donde no se te regala días de caricias de atención, ya es una viva señal de qué tanto amor te tienes, pues la atención es la caricia más hermosa y quien se niega a dártela, es la viva imagen de lo que tú te niegas a darte. Nadie es lastimado sin su consentimiento, y uno es herido tanto, como se deje herir. La única forma, de que la otra persona no te lastime, es que tú no lo dejes hacerlo, y es que si dejas pasar cualquier cosa por amor, al final terminarás lacerado, lacerada. Ya te han mentido varias veces, mirándote a los ojos, es por eso que desde ahora debes quedarte con las acciones, y solo creer en lo que te demuestran y no lo que te dicen con los ojos llorosos, que estos son fáciles de fingir y muy simples de demostrar. Solo piensa en esto, ¿cuántos otoños de ausencia necesitas para dar por perdido a alguien? ¿Cuántas heridas abiertas necesita tu alma para que empieces a tratarte con respeto? ¿Cuántos ríos más de lágrimas tendrás que llorar hasta que comprendas que lo que te dan no es amor, pues las palabras cortan más que las navajas? Aunque no taladran la piel, sí rasgan el alma, es por eso, que te debes alejar de esas personas, que con sus palabras te hieren, pues pregúntate, si es esa clase de palabras, las que tú usarías para contigo. Sé valiente, es el momento de respirar profundo, de, de abrir los ojos, y de contener las lágrimas y sonreír, pues puede que este cambio que se vecina en tu vida sea duro, pero te juro que valdrá la pena, porque a decir verdad, Aferrarse a un amor, es la forma más trágica de desprecio propio, y es que si quieres saber cómo odiarte a ti mismo o a ti misma, solo aférrate a una persona que no te dedica tiempo, que solo te entrega trozos de sus días, y que apenas te mira durante la semana. Es más, si quieres más castigo, entrégate a los brazos de uno que constantemente te es infiel, y que sin duda alguna siempre busca destrozarte, lacerarte y encima, presumir que tú besas el piso por el que camina, y que cuando se le coge la mentira, pronto se hace la víctima, pues de nada sirve remar, si el otro se quiere ir del bote. No tiene sentido ser el único, la única que constantemente, está empujando la balsa, para después darte cuenta que la otra persona ya no quiere estar ahí, eso mi amiga, eso mi amigo, es lo que yo llamo, dejarse lastimar. La otra persona es lo que es, y quizás nunca cambie, pero nosotros sí podemos ser mejores, podemos renunciar a esos tratos. Piensa que esos tratos, no solo tú eres quien los amortigua, o quien los sufre, a veces los sufren tus hijos, que también son lastimados por el trato áspero de su madre, de su padre. Así que busca a quien te quiere, a quien busque arreglar las cosas, a fin de no alejarse de ti, a fin de no perderte. Quien no lo hace, por definición te lastima. Quien con su actitud pone distancia entre ambos. Porque ya estamos muy mayorcitos para andarle explicando al otro que hizo mal. Así que aléjate de esa persona que no tiene ni la más mínima intención de quedarse contigo. Si te quedas, tú mismo serás el culpable de las desilusiones, pues eres responsable de crear expectativas tan altas, con personas tan básicas. Ya no te dejes lastimar. Ya no dejes que te sigan lastimando tu alma, y que estén dando heridas en tu piel. El amor propio es la mejor defensa de cualquier agresión de cualquier parte, porque cuando no te valoras, cuando no entiendes lo mucho que eres, las personas, cualquiera de hecho, puede tomarse la molestia y destrujar tu ser. Porque cuando te aman de verdad, se nota, te quieren, no se van, no se alejan, no te olvidan, no te extrañan de a ratos, no te buscan de a ratos es por eso que necesitas ser tú quien marque, y diga de qué manera debes ser amada. La gente, las personas, van a alinearse a ese concepto que tengas de ti mismo, y sabrán cómo deben quererte, dependiendo en cómo tú te trates. Y si nadie te quiere como tú quieres, ¿qué importa? Tú ya te quieres, eres la persona correcta para ti, ya sabes cómo tratarte, ya sabes de qué manera darte cariño, afecto y ternura, para cuando venga la persona idónea para ti, sabrá de qué manera te debe tratar, según la forma en cómo lo haces tú contigo misma, contigo mismo. Todo empieza por el amor propio, todo empieza por ahí. Si quieres evitar que te lastimen, si ya estás harto, harta de ser siempre la última de las prioridades de los demás, no te trates así a ti. Siempre recibirás el amor que proyectas en ti mismo los demás, y la persona correcta se guiará por el trato que tú te des a ti mismo. Ama tanto entonces como si nunca fueras a irte, y retírate digna como si nunca hubieses amado. Esa es la realidad, cuando ves que la otra persona no te trata con el cariño que mereces, entonces por definición esa persona no es la correcta para ti. La correcta en todo caso te trata como tú te tratas, y te ama de la misma manera tierna en como tú ya lo haces, y a pesar de que pueda doler. Júrate que tratarás de vivir sin esa persona que te lastimó. Porque vale más la pena vivir para ti, vivir para olvidar y ser feliz, que vivir para amar un espejismo un amor imposible, que lejos de darte soluciones, lo que realmente hace, es agregar nuevos problemas, mantener la distancia, esa a veces la forma más poética de demostrar amor, no hacia el otro, sino hacia ti misma, hacia ti mismo. Porque, cuando te alejas de quien no te quiere, cuando te distancias de quien no valora tu presencia, automáticamente estás canjeando tu derecho al amor propio, y diciéndote que lo vales, que no te quedarás aquí esperando a ver cómo pisotean tu amor. Así sabrás cuándo irte, pues cuando ya no te quieren, podrás entenderlo sin necesidad de que te lo digan, lo podrás percibir desde el fondo de tu alma y con la intuición de tu mente, pues la indiferencia jamás pasa de alto. Siempre se deja notar, y cuando veas que la indiferencia llegó a tu vida, es momento de dejar ir, es momento de volverte a amar. Te lastiman y actúan como si tú los hubieras lastimado, y es cierto, la persona que no te quiere, siempre tratará de hacerte ver que fuiste tú quien tuvo la culpa. Apenas si tratará de remendar o tomar parte de la responsabilidad que le compete, y le será más fácil achacarte a ti la responsabilidad de todo, y si dejas que eso pase, automáticamente estás dejando que te lastimen, y eso ya es señal de que tú, no te quieres, no te aprecias, y no entiendes lo único única que eres, al final del tiempo, contesta tus preguntas, o hace que ya te den igual las respuestas. De ti depende armar el complejo puzzle de la otra persona tratando de entender por qué no te ama, o en su lugar armar tu propio rompecabezas personal, que es más valioso armar tu propia vida a esperar a que la otra persona la arme por ti. Mi mensaje es simple, si donde estás te lastiman, no te aprecian, no te quieren, no te valoran, mejor vete, mejor sal de ahí, porque si sigues ahí, te lastimarán, no porque quieren, sino porque tú así lo quieres pues dejarte lastimar a pese a que sabes que ahí no perteneces es un acto de suicidio emocional.